y en busca de otros amores Me iré a buscar un remedio para por unicrata Yo fui borracho Por otra calle la carece Y por esta vieja llanto Me voy andando por la vereda A la antigua de esta nube Aunque por ella yo me pierda un vitriero, mi pesa huya Mi vida es tan desgraciada Casi muero de amargura Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella que lejos se olvida las traiciones.